Muy bien, aquí estamos de regreso en esta segunda mañana, aquí por la pantalla del Ver TV. Como prometíamos antes de irnos a la pausa, les cuento que recientemente hubo elecciones en la Universidad Nacional de Rosario eh, y que a partir de esas elecciones, bueno, se determinaron nuevas autoridades en cada una de las facultades. En el caso de, la, de ciencias agrarias, fue nombrado como vicedecano un benadense que es Santiago de Arma, que es ingeniero agrónomo, por supuesto, y que ocupará un lugar trascendente, ya venía ocupando lugares importantes en la facultad, y ahora llega a ser vicedecano, y lo tenemos en comunicación. Santiago, ¿cómo te va? Buen día. Juan Miserere, te saluda. Hola, Juan, ¿cómo andás? Eh, bueno, un gusto. Eh, buenos días a todos, a todas. Eh, un gusto poder estar con ustedes. Y bueno, desde, desde acá, hoy desde Rosario, estar más cerquita de venas es así. Bueno, contanos cómo fue este proceso, si era algo que, que se venía hablando, que venías viendo o se venía charlando la posibilidad de ocupar este lugar tan importante. Sí, o sea, yo hace seis años formo parte de nuestra universidad, más precisamente como eh, responsable de, del área de extensión de, de la universidad. Y uno no lo tiene nunca en el, en el radar de, de, de los objetivos, desde lo personal, pero sí sabemos que desde lo colectivo siempre nuestra, nuestra idea fue poder concretar una neta de, de poder conducir los destinos de la Facultad de, de Ciencias Agrarias, que es donde uno se, se formó, uh -huh. y, y bueno, y hoy, y hoy me toca eh, en, eh, personalmente y, y colectivamente asum asumir el desafío de ser vicedecano por los próximos cuatro años. Bien. ¿Qué implica eh, este, este cargo por ahí para el que no está muy interiorizado en lo que respecta a, respecta, digo, a la vida interna de las facultades? Que, que, ¿Cuáles son la, las obligaciones? ¿Cuáles son las tareas de un vicedecano, en este caso? No, eh, las la facultades tienen una estructura de, de, de jerarquía. En, en, en Las 12 facultades de, de nuestra universidad tienen conducciones que, que son los decanos y los vicedecanos. Eh, eh, ello implica que, que bueno, quienes toman las, las decisiones, eh, luego a través también de, de un consejo directivo y demás, eh, son en este caso las figuras máximas de, de la autoridad, y bueno, en nuestro cargo estará la definición de, la, de las políticas eh, académicas, de las uh -huh. políticas de, de, de extensión y las políticas estudiantiles por los próximos cuatro años, la comunidad de la Facultad Agraria es una comunidad relativamente pequeña en comparación con otras facultades de nuestra, de nuestra universidad. Hoy hay aproximadamente 1.200 estudiantes activos uh -huh. en nuestra facultad, una comunidad de aproximadamente 300 docentes y una comunidad de 200 eh, no docentes. Eh, recordando también que nuestra facultad... Eh, tiene una característica particular que tiene un campo experimental eh, de 500 hectáreas y un parque que eh, es un espacio abierto eh, al público de 100 hectáreas o sea, estamos, claro. eh, hoy, hoy la gestión implica también eh, hacerse cargo de, de ello claro, sostener todo ese espacio enorme ahí en Zavalla, ¿no? así es sí, sí, eh, eh, la verdad que eh, es también un desafío nosotros cuando eh, Empezamos a indagar un poco acerca de las responsabilidades que implicaba. Bueno, eh, hoy, hoy también está, eh, se suma a ello bueno, el, el, la posibilidad de gestionar esta, esta superficie también. Santiago, me imagino que. Eh digamos, eh, habrá sido todo un desafío para vos, un compromiso, una búsqueda también, esto de mantenerte haciendo una, una carrera, manteniéndote vinculado a la facultad, digo, ¿no? Porque generalmente lo habitual que es, un, alguien pasa por la institución, se recibe, empieza a trabajar profesionalmente, y como que pasó por la facultad, ¿no? Se formó y ya está, digamos. Pero seguir vinculado, indudablemente que, bueno, exige otro tipo de compromiso, otro tipo de búsqueda también en algún punto. Sí, por supuesto. Yo desde, desde el día que llegué a Agrarias, eh, en el año 2010, eh, por, por conexiones con algunos amigos que habíamos compartido la escuela en Venado, uh -huh. que, que eran más grandes y que estaban ya en la facultad, eh, me involucré en la vida institucional de, de, de nuestra facultad desde de ese año y, y bueno y después me tocó, bueno, siendo estudiante, participar de, del centro de estudiantes, ser consejero directivo en nuestra facultad, ser consejero superior, y apenas decidido eh, empecé a trabajar por un lado en la gestión de la universidad y por el otro empecé a la carrera docente también en claro. la facultad eh, y bueno hoy, lo, hoy lo, me toca carrera de gestión en la facultad. ¿no? ¿Y cuáles son esos desafíos, esas búsquedas, esos proyectos con los cuales seguramente llegan a, este, a esta conducción y con las ganas de, de desarrollarlos? Particularmente yo creo que hay cuestiones que, que, que, que trabajar mucho, que tienen que ver con el vínculo de nuestra institución con, con los y las estudiantes que todos los años depositan su, su confianza eh, en la formación eh, en nuestra facultad. Eso implica también eh, indirectamente el vínculo con montones de, de, de sueños y, y de, de familias que, que depositan también el futuro de sus hijos y sus hijas en, en nuestra institución. Y yo creo que ahí hay un trabajo muy fuerte que darnos. La pandemia eh, generó eh, algunas rupturas en cuanto a los lazos que, que se venían generando de, de, de llegada de los estudiantes a nuestra, a nuestra facultad. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente en vincularnos con eh, todas esas... Eh, Todas esas personas que, que tienen deseo de, de, de, de hacer un estudio eh, eh, universitario, yo creo que hay que trabajar mucho en eso. Venimos trabajando en nuevas propuestas de formación, porque también sabemos que las carreras largas, uh -huh. en el caso carreras de cinco o 6 años, ya capaz no son tanto de, del interés de quienes, de quienes se acercan a la universidad. Eh, en el caso de Venado trabajamos mucho en nuevas propuestas de formación eh, que, que realizamos durante todo el año pasado eh, ligadas a trayectos de formación corto y específicos ligaba a demandas más de sectores productivos yo creo que hay que trabajar mucho en eso y por sobre todo después también trabajar en, en cómo sostener a aquellos y a aquellas que llegan a nuestra facultad claro. que, que, no, que no trunquen sus sueños porque la institución no, contener, no supo contenerlo así que ahí creo que hay un desafío muy grande sí. Eh, y bueno, y, y a ellos ya no, no, nos empezamos a involucrar y a trabajar ya desde apenas a, a Bueno, esto que estás contando, que es muy interesante, creo que es un desafío que tienen todas las carreras tradicionales, ¿no? Que, que pareciera que en algún punto pierden terreno ante, ante esta cosa también que, que domina el mundo hoy en día, esta cosa de la espontaneidad, de conseguir todo rápido, ¿no? De que dicen, si, no, ¿qué vas a una carrera de cinco, seis años, siete años? Porque son carreras... Este, además complicada, digamos, cinco años ves el cursado, pero después eh, hay una serie de procesos que, que cada uno lo, lo desarrolla en el tiempo que puede. Digo, pero también es, es un gran desafío, sobre todo para esto, ¿no? para las carreras tradicionales, ¿no? de, porque además son absolutamente necesarias. Digo, hay cosas que, que no se reemplazan, digamos, más allá de, de algunas microespecializaciones, ¿no? como esto que contabas, carreras o cursos más cortos. Claro, muchas veces me he cruzado con mucha gente y me dice, ay, traigan agronomía, venado, que sí. necesitamos la, la facultad acá. Y, y hoy, una carrera como agronomía, más que nada, y mucha en la, en la universidad, eh, necesitan y, y es necesario un montón de práctica que, que, bueno, que esta que, que, que se hace en la facultad y por la cual trabajamos mucho y demás. Igualmente, yo creo que nuestra adversidad tiene que ayornarse a que los tiempos cambiaron, las claro. situaciones sociales, económicas y demás muy distinta, capaz que hasta cuando a mí mismo me tocó cursar la carrera y bueno, y, y en eso los cambios muchas veces no esperan a, a las instituciones más eh, pesadas como la nuestra que, que, que generar cambios profundos lleva más tiempo, entonces bueno a veces es necesario plantar banderas sobre cuestiones que, que, que nos pensamos eh, tenemos que cambiar y, y después en el camino ir viendo cómo, cómo acomodarnos a esas nuevas realidades, hoy los jóvenes las jóvenes eh, nos demandan eh, otra cosa, y bueno, y, y en agronomía, en medicina, en económica, tenemos que estar preparados para eso. Uh -huh. Me imagino que la Facultad de Ciencias Agrarias en particular tiene un vínculo muy fuerte con nuestra región, digo ¿no? más allá de Venado, toda la zona, gran cantidad de los estudiantes deben provenir de, de, de nuestra región, ¿no? Sí, a, a mí me toca ser docente en los primeros años, y, y yo siempre me, me gusta preguntar de, de, de dónde son, porque bueno, y de Venado, ni hablar de Venado siempre sí. terminamos con, con alguno, ante algún examen y demás rompiendo el hielo eh, hablando sí. sobre la región y, pero bueno, hay, hay de, de todos lados siempre de, de Santi de Espíritu, de Rufino de, de Uge, de, de en bueno, un montón de lugares de la región siempre, siempre estamos charlando y a mí particularmente me, me gusta porque bueno siento que somos venimos venimo haciendo un poco el mismo recorrido que uno hizo hace algunos años. Claro, me imagino, ¿no? Que bueno, es, es una cuestión natural, digo, ¿no? Nuestra zona fuertemente vinculada a la cuestión agropecuaria, evidentemente hay como una cercanía hacia la carrera, ¿no? Eh, y, y, y, y en cuanto a la universidad en general, digo, ¿no? Más allá de las ciencias agrarias, digamos, la, la Universidad de Rosario... Este, mantiene un prestigio ¿no? que es importante y que se construye desde cada una de las facultades justamente, ¿no? Hay un respeto por la cuestión académica que, que representa la UNR, bueno, que hay que sostenerla en el tiempo también. Sí, a mí particularmente por, por el lugar que me tocó ocupar estos últimos seis años me tocó conocer muchas, muchas realidades, participé en muchas reuniones y demás con gente que cuando uno le dice vengo de la UNR eh, es como que ya... Eso implica eh, un, una responsabilidad más, claro, como el hecho de dejar bien representada una institución que, que es muy reconocida en el medio, que no solo en Rosario, sino bueno, uno se acerca a cada uno de estos pueblos. Nosotros, eh, a través de la propuesta de escuelas de oficios de nuestra universidad, eh, trabajamos mucho vinculado a demandas de eh, pueblos, comunas, eh, municipalidades de la región, y en todo lado donde vamos, nos sentamos en una mesa, siempre es, bueno, tienen propuestas, le llueven propuestas, la verdad que a, a las comunas, a los municipios, les llueven propuestas de formación y demás, pero cuando hablamos sobre propuestas que en nuestra universidad es como decir, bueno, buenísimo, cómo podemos hacer para llegar más todavía, hablame eh, de alguna otra propuesta que puedan, que puedan desarrollar acá en el pueblo. Bueno, hay mucho que siempre que siempre surge de ahí. Y, y la verdad que para uno ser parte de esta, de esta institución es también motivo de orgullo. Yo creo que trabajamos mucho estos últimos años, eh, el rector de nuestra universidad, Franco Bartolacci, nos impulsó siempre a, a, a, a generar más para, para que, no, para que ese, eh, o sea, esa, esa mirada que tiene la gente sobre nuestra universidad sea... Acorde también a, a, a todo lo que nosotros eh, generamos a, a raíz de la prepotencia de, de trabajo. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, creo que ahí hay una, una responsabilidad más, digamos, no es, no, es, no es menor representar una institución como esta. Seguro. Eh, y recién hablábamos también de, de, de los cambios de los tiempos, cómo se aceleran, digamos, los procesos y, y pensaba ahora, digo, sin entender nada de campo, claro que no entiendo nada, pero, pero uno se sorprende y escucha los avances tecnológicos, ¿no? la cantidad de, de, de cuestiones tecnológicas que, que, se, que se involucran en el campo hoy en día. Eh, y, digo, y pienso no si desde la formación, desde la cuestión académica, se logra acompañar esos procesos, ¿no? desde las prácticas y demás, o si es tan vertiginoso todo que a veces cuesta, digamos, ¿no? de repente, que más allá de las cuestiones de base, ¿no? de formación del ingeniero. Pero digo, eh, me imagino que el trabajo debe ser muy distinto de lo que era hace 30 años ¿no? para un ingeniero agrónomo. Bueno, es un tema no, no menor para, sí. para nosotros eh, estamos encarando al inicio de esta nueva gestión un, un cambio o una renovación del plan de estudio uh -huh. de, nuestra, de nuestra facultad eh, por un lado eh, es como que comparto lo que vos decís digamos, el, el agro, el sector tiene cambios vertiginosos muchas veces de, de año a año y las tecnologías por sobre todo de, de cambian y, y nos van superando año a año, y a veces las instituciones nos cuesta jornarnos sí. rápidamente esos cambios, nuestro plan de estudio tiene 23 años, claro. imagínate que, que cuando se pensó en el año 2000, eh, la universidad del CIS era una, eh, hoy, 23 años después, claramente hay mucho por trabajar, yo creo que la universidad en sí, nuestra facultad también, ha encontrado formas de eh, en el mientras tanto eh, ir generando algunas uh -huh. aproximaciones a esos cambios a través de propuestas de formación cortas, cursos eh, relaciones interinstitucionales eh, cambios en, en, la, en las propias programaciones de las materias y demás por eso es que no, no, no estamos formando ingenieros como hace 23 años, pero sí claro. hay cuestiones de base que trabajar mucho eh, para, para justamente decir, bueno, que nuestra institución también sea reconocida en base a que sea la que en cierto punto toma la iniciativa eh, muchas veces o la que aporta a todo este sistema científico-tecnológico en la generación de nuevos cambios. Creo que ahí hay mucho para, para trabajar también. Sí, probablemente sea de las carreras tradicionales la, la que más haya afrontado estos cambios, ¿no? haya vivido estos, estos cambios tan tecnológicos, tan marcados, ¿no? Sí, Imagínate que si uno no los hace, la realidad se los mata. Claro. Eh, Imaginemos no imaginémonos medicina si no se ayornara año sí. a año a los cambios que hay, eh, claramente seríamos reconocidos por, por, por las malas prácticas que, que promovemos y en realidad no es así. En agronomía lo mismo, digamos. Hoy, hoy hay una sociedad que demanda eh, una formación eh, ligada a nuevos desafíos, ligada a los desafíos tecnológicos, ambientales, sociales que se presentan y bueno, y ahí hay un, un gran equipo, yo creo que en la facultad agraria, lo, lo, lo, lo vengo diciendo mucho estas últimas dos semanas, tiene una característica muy particular, ¿eh? es, es la gente, digamos. Uh -huh. eh, no sé si, si, si a alguno de ustedes le ha pasado llegar a algunos lugares y decir, bueno, se siente ajeno a ese lugar, pues cuesta, cuesta eh, eh, sumarse, cuesta hacerse amigo, cuesta... ¿eh? Y acá en nuestro caso es una facultad que desde sus docentes sus no docentes y los estudiantes, todos eh, trabajamos mucho para, para, para generar eso, es decir, que desde el primer día uno se sienta uno más y, y bueno, y eso eh, también ayuda a que al momento de generar cambio, al momento de pensar nuestras pro, nuevas propuestas, uno pueda, pueda hacerlo de, una, de un formato donde no lleve el tiempo que demandaría en cualquier institución pública. Así es. Santiago, te queremos felicitar por este logro, por este desafío, eh, porque era se llegó al lugar, ahora hay que este, laburar, que con todo lo que se implica, eh, llevar adelante todos esta, esta, estos, estos proyectos y demás que seguramente lo van a hacer porque el, el, la pasión está claro que está, que está presente, así que bueno, te agradecemos por estos minutos eh, y, bueno, y éxitos en la gestión. Gracias, la verdad que muy agradecido porque... Desde el primer día que, que, que fuimos electos, eh, no, no paran de llovernos, en mi caso, eh, noticias sobre venado y la verdad que a uno lo, lo, lo le, le, le enorgullece mucho porque es mi ciudad, eh, donde está toda mi familia. Y bueno, desde eh, ya les le acerco la invitación a cuando quieran que puedan visitarnos en la Facultad Agraria. Estamos en Zavalla, 150 kilómetros de venado. Uh -huh. Tenemos todo para poder recibirlo, que la puedan conocer y puedan también ver un poco lo que hacemos en vivo y en directo. Excelente, muchas gracias. Abrazo grande. Gracias a ustedes. Allí estaba Santiago Garma, nuevo vicedecano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Charlaba con nosotros y nos contó.